Quiero volver a sonreír, a vivir. Quiero sentir el fuego que perdí alejándome de ti. Si sí, fijas, estoy aquí. Confieso te fallaron, no soy nada sentir. Quiero volver a sonreír, a vivir. Quiero sentir el fuego que perdí alejándome de ti. Si sí, fijas, estoy aquí. Confieso te fallaron, no soy nada sentir. han pasado los años y siento que no ha avanzado mi vida ha dado un giro de tres. A de la vida, el ministerio descuidé. Y desde entonces, mi brújula ha perdido su norte. En cualquier momento, mi barca se hunde. Mis oraciones descuidé. De la senda antigua me aparté. Pero yo sé el lugar donde te encuentro. Tú siempre estás allí esperando el momento. Que yo regrese a ti y vuelva a ser el mismo que antes. Sí. Y me convertí, tu gracia me atrapó y tu presencia en mi fluir El amor de Dios ese día llegó a mi vida Sentí un gozo inmenso, aquel que yo no tenía De repente todo en mi vida giró Siento no soy el mismo, hasta mi nombre cambió Y descuidé lo que pusiste en mis manos Ya no oro ni ayuno y mi vida se ha derrumbado Y yo, escondido en mi habitación Buscando perdón, te he fallado mi Dios Volver a ser feliz, se tiene tu presencia en mí. Y es que no soy nada sin ti. Abandoné lo que fui, ya no leo tu palabra. Y mi gozo se apaga, me siento frío y la fuerza se me acaba. Señora, vida me saca del hoyo mi alma. Y a mi vida, pon de nuevo de tu gracia. Necesito tu fuego, abrázame, soy sincero. Y de tu amor, pon de nuevo en mi corazón. Aquí estoy rendido. Señor. Y ahora que estoy ante tu trono Abro mi corazón mi señor Hoy te imploro Te doy el control de mi ser Hazme lo que tú quieras hacer Quiero volver a sonreír A vivir Quiero sentir el fuego que perdí alejándome de ti Sin fingir Estoy aquí Confieso te he fallado no sé se nada sentir Quiero volver a sonreír A vivir dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará no descuides el don oh, que hay en ti daniel tdj